Bueno, hago maraquitas personalizadas con los nombres y los decorados en especial que uno quiera. Para adornos, recuerdos, se hacen los logos en especial que uno quiera. Vamos a hacer un proceso. ¿Cómo se comienza un jícaro desde cero? Esto es un jícaro, esto se llama despicar. Se pone el jícaro, luego con este taladro se hace lo que es el proceso. Aquí ya está despicado el jícaro, Luego de eso se pone a hervir. Luego que ya está hervido, el jícaro queda así, de esta manera. Ahora vamos a hacer lo mismo, el mismo proceso. Cogemos el jícaro, lo ponemos y le hacemos. Entonces, ahora este ya está cocido, está despicado. Vamos a hacer ahora la limpieza del hícaro ahora se hace y se raspa se raspa de esta manera, mira se le saca lo que es la pulpa bueno aquí este proceso se llama raspado luego que esto ya queda limpio se hace el proceso de raspar de media, ahora se hace este proceso se hace así de esta manera, mira luego que esto se haya raspado el sol pues lo tiramos al sol, el sol se encarga de secarse, de secarlo. Y viene el proceso luego de tallar. Tallar es ensamblar lo que es el pícaro en un bolillo. Luego se tira al sol, se seca, cuando ya está saca secado, se talla tallado es este mira el jícaro ya seco se agarra el bolillo se mide entonces ahora viene luego aquí está tallado un jícaro ahora se procede a echar arena entonces la arena es esta se mide la porción de arena y se le echa ya está lista la maraca ahora viene el proceso de pegarse esta es pega blanca un resistor de madera se le echan está sellada Luego que ya se selle el jícaro, se esperan unos 40 a 50 minutos en el sol para que se seque. Luego que ya está seco el jícaro, se hace este proceso. Este proceso se le echa una, una base en blanco de agua y luego se pinta en el color que uno quiera, según lo que el cliente encargue. O, o el diseño que uno quiera, verdad? Aquí vamos a echar blanco. Ya la maraca está así seca, entonces se echa lo que es el blanco. Ahí está la base. Luego esta se seca, ya queda así seca. Listo para que le caiga la pintura del color que uno quiera en este caso vamos a pintar una en verde vamos a pintarla de este color ahí está ya pintada luego de esto se, se, cuando esto se seque, queda listo para ponerse el nombre. En este caso vamos a poner su nombre. ¿Cuál es su nombre? Karen. Karen. Vamos a hacer una maraca con el nombre de Karen. Como le digo, mi nombre es Alan. Soy un artista de aquí, de Masaya y lo que hago son maracas personalizadas con el nombre y el diseño en especial que uno quiera. ¿Cuántos años tiene de estar dedicado a esto? Esto es una herencia de mi mamá. Todo el tiempo que tengo, pues estar con ellos, he hecho maracas. Pero trabajar para el turismo tengo 14 años. Así de esa manera, ahí dice Karen. Vean, vamos a hacer lo siguiente. Ahí dice Karen, como le digo, lo vamos a hacer en 5 segundos y se hace así, mira. <risa> Excelente, qué bárbaro. Este es el nombre. Vamos a finalizar. ¿Qué hace?